Muy buen día con alegría, queridos amigos y socios del Instituto 34. Mi nombre es Arturo Aubry y soy director de crecimiento de clubes. El primer bimestre de nuestra gestión nos ha dejado muchas actividades realizadas, así como resultados sumamente satisfactorios. En este breve video, todo el equipo de crecimiento de clubes te compartirá los resultados que hemos tenido en términos de clubes nuevos, de pagos de membresía, de clubes renovados y de visitas diarias. Para iniciar, le damos la bienvenida a los tres primeros clubes de esta gestión, desde la Ciudad de México, Club Siemens, quienes tienen como sponsors a Antonio Álvarez Quijas y Raúl Huerta, así como mentores a Raúl Huerta y Arturo Aubry, también de Ciudad de México, Club Novartis México, que tiene como sponsors a Antonio Colorado y a Salvador Santoyo, así como a sus mentores Anthony Hogan y Arturo Aubry. Desde la ciudad de Guadalajara, HPE Finance, que tiene como sponsors a Mar Marcela Viruete y a Esaú García, así como a Mirna Félix y Salvador Santoyo como sus mentores. Gracias por apoyar a la misión del Distrito 34 y por llevar a Toastmasters cada vez a más personas en nuestro país. Con estos tres clubes nuevos hemos crecido y somos 174 clubes en total llevando en porcentaje una suma de 1.75%, lo que, traducido en el mundo, nos pone en el número 10. Seguimos creciendo y seguimos dando lo mejor de este Distrito 34. Muchas felicidades a todos aquellos que lo hicieron posible. De igual forma, queremos reconocer a todos los coaches que actualmente nos están apoyando y sirviendo a nuestro distrito. A todos, muchas gracias por su servicio. Si tienes el interés y el compromiso de apoyar a algún club que tenga 12 o menos socios, ponte de acuerdo con un servidor, Gabriel Borges, coordinador de retención de clubes, o bien con nuestro director de crecimiento de clubes, Arturo Aubry, para trabajar todos juntos en equipo y lograr nuestras metas. Les compartimos que al corte del 31 de agosto, el Distrito 34 se posicionó en segundo lugar del mundo en pagos de membresía, con 901 pagos. Estos 901 pagos significan 12.32% de nuestro objetivo de 7.315 pagos para lograr ser Distrito Distinguido Smedley. Estamos en el mes de septiembre. No olvides renovar tu membresía y al menos las de ocho socios de tu club para seguir disfrutando de todos los beneficios de Toastmaster International. Estos 901 pagos de membresía fueron gracias a los 45 clubs que renovaron el mínimo de ocho socios en el mes de agosto. Nos es grato compartirles los clubs que renovaron de cada división. En nombre de todo el equipo del Distrito 34, muchas, muchas gracias a stop Plus por su compromiso. Todas las divisiones hicieron un gran esfuerzo para cumplir el reto, y por ello les agradecemos profundamente por ser un ejemplo de trabajo en equipo y esfuerzo continuo. Asimismo, hacemos un reconocimiento especial a los directores de la división A. Por hacer de esta, la única que logró que todos sus líderes de área, así como el propio director de división, sean directores en excelencia. Mencionamos en primer lugar a Abraham López, director de la división. De la Ciudad de México, a Antonio Nieto, director del área A1. De la Ciudad de México y Texcoco, Edgar Rodríguez, director del área A2. De la ciudad de Puebla, Carolina Flores, directora del Área A3. Y de la misma ciudad de Puebla, Jonathan Macías, director del Área A4. Muchas felicidades a cada uno de ellos y muchas gracias por su compromiso continuo. Hablando justamente de los directores de área que enviaron sus reportes es necesario reconocer la importancia que éstas tienes en detectar fortalezas y áreas de oportunidad en nuestros clubes. Es por ello que queremos reconocer el trabajo de los directores de área que han enviado el 100% de sus visitas al día de hoy. Muchas gracias por su servicio a nuestros clubes y socios. Siempre, todo el equipo de crecimiento de clubes del distrito estamos para servirte. Si tienes el interés de crear un club nuevo, de apoyar a alguno que tenga algún, alguna dificultad de membresía o de que quieras apoyo para la renovación de tu club, ponte en contacto con un servidor a través de vía telefónica o un WhatsApp. Y recuerda que juntos haremos que las cosas sucedan.